Un hombre que hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades policiales murió la noche del pasado sábado en un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Arenoso. Según el informe de la policía, el hecho ocurrió en el momento que el hoyo se hizo. Se desplazaba en una motocicleta y chocó con otra, cuyo conductor emprendió la huida. El hombre tiene un tatuaje en el pecho con la palabra el sicario. En tanto, el cadáver fue enviado a la morgue del hospital público de esa referida localidad. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco